Muy buenos días, bueno, como es um, prometido, voy a hacer un pequeño vídeo de TradingView, de las plantillas de indicadores, las plantillas de, de gráficos eh, y, bueno, y las plantillas pues, de, de dibujo que bueno, me habéis pedido en varias ocasiones, sé que tenéis bastante líos algunos de los que estáis en grupos, aunque yo creo que ya más o menos lo tenéis controlado. Pero para la gente nueva y para todos los nuevos que habéis eh, entrado en este mundo, que llegáis, tenéis TradingView, la versión gratis, o habéis cogido una de las versiones de pago pequeñita, a ver, yo siempre os recomendaré, siempre os voy a recomendar, que cojáis una de las versiones de pago, aunque sea la más baratita. Luego hay grupos que se cogen entre cinco, porque puedes acceder de hasta desde cinco dispositivos diferentes para eh, entre cinco personas coger la versión premium. ¿Qué significa esto? Pues que te va a salir por menos de 100 dólares al año. Y si lo coges, eh, luego cogéis después la oferta que hay en, en el Black Friday, lo, lo, lo vais a poder renovar por muy poquito dinero, muy, muy poquito, es muy barato. Entonces, creo que vale la pena. Luego ya cada uno, pues hay gente que dice, bueno, yo es que no lo quiero en grupo de cinco, yo prefiero eh, tenerlo yo, así no hay líos de, de si mis gráficos, tus gráficos, alguien me los est pueda estropear en un momento dado, que puede pasar, o sea, los accidentes ocurren, <risa> y bueno, eh, pues lo que, así que bueno, sin más vuelta de hoja, venga, vamos a verlo. Bonita. Joder, no vamos a hacer análisis Pues no, no vamos a hacer análisis El Bitcoin está donde tiene que estar Nos queda todavía caída Así que lo que vamos a hacer va a ser En el periodo en el cual uh, Todavía le queda Toda esa zona que recorrer Por ahí abajo Esto no quiere decir que no pueda haber rebotes Que seguro que los va a haber Y normalmente los rebotes más potentes suelen ser Cuando el mercado es bajista, suelen ser los, los rebotes más potentes, como rebotes, como tales, ¿vale? Eh, bueno, pues eh, vamos a aprender otras cosas, o yo voy a intentar por lo menos poner mi granito de arena para que cuando el mercado se vuelva alcista tengas las mejores herramientas y las eh, que estén, eh, bueno, pues que las tengas bien configuradas a ser posible. Bueno, TradingView en general no vamos a dar un repaso a lo que es toda la, toda la interfaz Porque tiene su rollo, es una, una herramienta básicamente de dibujo lineal bastante simple Tiene, oye, algunas cosillas que, que son interesantes Y entre ellas interesantes están las plantillas Si queréis que os haga otro vídeo sobre otra de estas cosas, me lo decís Y yo os lo hago, yo encantado de la vida, ¿vale? Que me deis ideas para hacer vídeos, tengo aquí unos cuantos en cola Pero, eh, bueno, creo que esto es importante entonces, una de las cosas importantes e interesantes que tiene TradingView son las plantillas. Da igual que compartas TradingView o que no compartas TradingView. La primera de las plantillas que tenemos es la plantilla de indicadores. lo tenemos aquí arriba, indicadores, y a la derecha veis que tenemos este cuadra, estos cuatro cuadraditos que son las plantillas de indicadores. Y aquí tenemos, ¿ves?, dos eh, digamos eh, bueno do, do, do, un, un número 2 y una K, pues dos dos letritas que nos indican dos plantillas de indicadores yo tengo por ejemplo si le damos tengo una dos tres cuatro y cinco plantillas de indicadores vale guardadas que tienen diferentes indicadores luego tenemos plantillas predeterminadas que nos dan que nos da TradeView que bueno pff. Eh, las William Lines, el desplazamiento de más, el, el, el ribbon de, de las MAs exponenciales, osciladores, swing trading, eh, tiene un montón de historias que, bueno, pff, eh, ¿qué queréis que os diga? A mí no me valen para nada. Pero bueno, vamos a configurar eh, en este caso esta plantilla y vamos a suponer que yo que sé, tengo aquí el all-in-one, tengo el, el volumen, el perfil de volumen, por otro lado, ¿vale? Vamos a ir apagándolos para que no tengamos. Y tengo por otro lado también el hold, ¿vale? En semanal. Que funciona bastante bien semanal, por cierto, también. ¿eh? Eh, para que semanal hay que tener mucho más largo plazo. y que tener mucha más paciencia. Cuando me dé el próximo verde en semanal, vamos a flipar. Eh, vamos a meterle también, por ejemplo, me voy a venir aquí indicadores y voy a decir el RSI. Vamos a meterle el RSI. Y yo, pues yo creo que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. ¿Vale? con esto ya lo tenemos eh, más o menos lo que yo suelo tener le suelo meter también el ¿dónde lo tenemos por aquí el alert vale le metemos el alert y ya está a partir de aquí ya los te vienes aquí a, a la zona del máximo y yo los encojo para que no me ocupen tanto espacio me interesa que me ocupe más espacio eh, lo que es la la la gráfica en el alert, por ejemplo, ahora me vengo aquí a la configuración y le quito el bar color para evitar que las barras se nos pongan en esos colores tan raros. Vale, hay gente que le gusta y a mí personalmente no me gusta porque cuando están verdes te indican, vale, que sigue el mercado verde, cuando se ponen rojo, el mercado rojo, pero bueno, a mí no me ¿vale? Yo lo prefiero así: limpio, acepto y ya está. Entonces, del alert, ya hemos quitado esas barras. Eh, una vez que cerramos aquí, veis que ya desaparecen, ya no podemos acceder a la configuración ni a nada, pero si queremos volver a acceder de la configuración, volvemos a darle. Bien, ¿ahora qué hago con esta plantilla? Pues como esta plantilla, por ejemplo, eh, pues es una plantilla que es para hall porque ya, como, ya que tiene el hold, ¿qué no? Pues como es para hall pues lo que voy a hacer va a ser venirme aquí y decir guardar plantilla de indicadores. Yo le pincho y le llamo hall hold, O holdel. vale. Dentro de esto podemos decir recordar símbolo, es decir, recordar que estamos en Bitcoin. Y recordar el intervalo, es decir, que estamos en semanal. Si lo queremos poner, lo ponemos. Normalmente yo sí suelo poner recordar símbolo, el intervalo me da igual, eso me es indiferente. Eh, porque, bueno, eh, no, no, normalmente no estoy mirando en semanal. Lo, lo miro cuando eh, busco un punto X, pero eh, normalmente estamos mirando cuatro horas, una hora, eh, diario... Eh, 15 minutos, dependiendo un poco de, del momento, ¿no? Pero, entonces, recordar símbolos y lo suelo marcar, de tal forma que cuando yo le dé a la plantilla Hold, eh, me va a venir aquí a este símbolo. Vamos a darle a guardar y vamos a comprobar que funciona. Voy a darle a la plantilla que no, ¿vale? La primera que tengo, aquí, ¡pum! Para que veáis que según le doy, como no le dije que me recordase nada, me deja a dejar el mismo valor en el que estoy, ¿vale? Eh, en semanal y... Pues eso, me, me carga todo esto, porque tengo aquí el Olinguan, el volumen, la MA200, la MA100, que todas estas MA no me hacen falta teniendo el, el, el Olinguan. Pero bueno, ya lo, lo cambiaré, eso pues por, por perrería también. Muchas veces, como tengo la versión premium y tengo todas las que me hagan falta, pues no, no, no lo cambio nunca. Entonces, bueno, ahora vamos por ejemplo a ir a. Vamos a cambiar aquí a BNB, que me gusta BNB. Tiene una dominancia el 416. Bueno, venga, BNB contra Bitcoin. Y vamos a ir aquí a los cuadraditos y vamos a buscar la plantilla de Hall. Recordar que le hemos marcado que nos tiene que eh, cambiar a Bitcoin cuando le damos. Y nos tiene que cambiar a esos indicadores que le hemos dicho. ¿vale? Pues yo pulso en Hall y efectivamente me cambia a Bitcoin y tengo aquí los indicadores que le hemos dicho. El, volumen, el perfil de volumen, el All in One, el Hall by Keno, el RSI y el Alert. ¡Guau! ¡Wow! Es fácil, ¿no? Pues ya tenemos una primera plantilla creada. Ahora vamos a suponer que yo... Si quiero el perfil de volumen, pero en vez del Hold by Keno... ¿Vale? Voy a meterle... El de trading. Venga. Vamos a meterle el de trading. Y voy a coger a la plantilla... La voy a llamar... La vamos a guardar. ¿Vale? Y la voy a llamar trading... Y le voy a decir que me recuerde el símbolo y el intervalo. Las dos cosas. ¿Vale? Eh, espérate. Espérate que lo estaba yo haciendo. Vamos a ponerlo en cuatro horas. Venga, ahora sí. Venga, aquí. Vamos a guardarlo. Guardar como. Trading. Para, para, para. Pa, recordar el símbolo. Bitcoin. Y recordar el intervalo. Cuatro horas. Venga. Y le doy a guardar. Bueno, pues ahora, si yo me vengo aquí y cambio a la de hold, no me va a cambiar nada. Me voy a ir a diario, por ejemplo. Y ahora voy a cambiar de plantilla y voy a ir a la de trading. En teoría, la de trading me tendría que cambiar a 4 horas y cargarme lo mismo que tengo. Pero, en vez de con el hold by Keno, me lo tendría que cargar con el eh, de trading, con el indicador de trading. Plaf, yo le doy y automáticamente me acaba de cambiar a 4 horas en Bitcoin y me ha cargado el script de trading tal y como yo le tenía marcado. Guay, perfecto. Entonces, así de simple, así de sencillo y así de fácil funcionan las plantillas eh, de, de indicadores, ¿vale? Por un lado. Venga, vamos a dejarla en esta, que esta me gusta. El Holdway que no. Y ya en otro valor ya le pondré la otra. Venga, ahora vamos a ver las plantillas de dibujo. Vale, tenemos las herramientas de dibujo y ya habéis visto que cada vez que yo pues, llego aquí y digo, venga, un recuadrito. Vamos a dibujarlo y vamos a decir, venga, esta zona va a ser eh, pues, aquí epa, una resistencia. Pues automáticamente se me pone rojo y con la zona de resistencia ahí a la derecha. Eh, bueno, pues esto es una plantilla de dibujo que ya está creada y que cada vez que tú tienes tu herramienta, igual que puedes cambiarle el color... Eh, la, la, el fondo de línea, el texto la anchura de línea vale, le puedes también cambiar la plantilla que quieres utilizar, puedo utilizar la de resistencia vale, puedo utilizar eh, la de soporte y se pone verde eh, puedo utilizar eh, la de golden pocket y se me pone dorada ¿vale? <risa> Segur, según los dibujos que yo he hecho bueno, pues para esto ¿qué tengo que hacer? pues lo primero dibujar una plantilla evidentemente, dibujar un rectángulo, vamos a a dibujar ese rectángulo, ¿vale? Y yo digo, venga, rectángulo. Además, como el de resistencia lo tengo mal, no me gusta, ¿vale? Pues yo dibujo mi rectángulo, da igual como sea, no importa, porque luego te lo va a poner del color que tú quieras, ¿vale? Y yo me vengo al estilo y le digo, venga, como va a ser uno de resistencia, pues lo voy a poner rojo, ¿vale? Por un lado, le voy a decir que el fondo también sea rojo. Le voy a dar un texto que sea eh, zona de resistencia. Y le voy a decir que lo alineé a la derecha. Así ya de paso. <risa> a todos pájaros de un tiro. Y cambio la plantilla que tengo. ¿Vale? Y le digo aceptar. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos ahora mismo esto dibujado. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo narices guardamos esto? Pues si lo tenemos seleccionado... Y nos sale aquí nuestra herramienta de modificación. Me vengo aquí veis que tiene los, los tres cuadraditos más. Ese más que tiene ahí. Pues ese más es para añadir. Entonces yo lo doy y le digo... Guardar plantilla de dibujo como como tengo ya una que se llama Zona de Resistencia vale voy a llamarla exactamente igual de tal forma que me la, me la modifique la que ya tengo vale y así lo aprovecho entonces le digo guardar como le pongo más mayúsculas Zona de Resistencia vale guardar Pum. dice la plantilla de dibujo Zona de Resistencia ya existe estás seguro que desea reemplazarla sí ¿vale? Ahora ya la tengo reemplazada, es de decir, que si yo pongo eh, zona de rebote, ¿vale? Y ahora vuelvo a poner zona de resistencia, ya me aparece a la derecha el texto, que era lo que yo quería. Entonces, con cualquier otro... Eh, con cualquier otro dibujo lo podemos hacer igual. Por ejemplo, eh, con estas zonas que le marca, que, utilizo, que utilicemos el rayito, lo que era antiguamente el rayo, eh, que ahora lo llaman, ¿cómo lo llaman ahora? Al, al rayo eh, semirecta horizontal, bueno, pues... Pues la semirecta horizontal, vale. si yo la dibujo aquí, eh, igual, pues en, en, aquí en las plantillas, puedo decirle que es eh, igual un golden pocket, que es una resistencia, que es un soporte, ¿vale? ¡Pum! Y me aparece soporte. ¿Qué ventaja tiene esto? Que cuando yo me muevo por la gráfica, ¿veis cómo soporte va siguiendo? Al ser un rayo, que es infinito, el texto de soporte te va siguiendo. Sin embargo, el de la zona, no. ¿vale? El de la zona sigue en su sitio porque es un rectángulo limitado. ¿Vale? También lo puedo hacer con las eh, rectas horizontales. ¿vale? Es decir, bueno, pues Vamos a poner en este cierre, vamos a decirlo, que ahí esto es un soporte. ¡Pum! ¿Veis? Y me aparece el soporte también en esa línea. Cada uno lo podéis dibujar como queráis. ¿vale? Podéis hacer lo que queráis con cualquiera de los dibujos. Normalmente son los más utilizados. Vale, entonces, vais, vais guardando vuestras plantillas, entonces, una vez que la habéis dibujado, ya elegís, siempre que esté seleccionada, elegís eh, la que queréis utilizar ¿vale? para, eh, bueno, pues para, para los fines que, que queráis. Si es que esto es así, zona de retroceso principal, pues zona de retroceso principal, la tenemos ahí marcada. Eh, bueno, esto, va a ser, esto es un soporte en realidad, pero ya está. Entonces, cada herramienta de dibujo hay algunas que no te dejan hacerlo, pero, como norma general, sí vas a poder hacerlo. Incluso la línea de tendencia, ¿vale? Si yo pongo una línea de tendencia eh, de, este for, de este lado y puedo modificarla, ¿vale? Eh, vamos a hacer doble clic. ¿Vale? Eh, y le digo en texto eh, línea alcista principal, por ejemplo, ¿vale? Eh, le digo que me lo alinee al centro sí, eh, bueno, pues el estilo es normal, venga, aceptar ¿vale? ¿veis? línea alcista principal, puedo decirle que el texto me lo echa a la derecha, a la izquierda no sé si me deja ponerlo debajo del mm, a ver, el texto uh, alineación del texto efectivamente, en la parte inferior en este caso, ¿vale? aceptar, en la parte inferior si fuese una línea, y bueno pues puedo venir aquí y la guardo. ¿Ves? Yo creo que lo tengo como ascendente o descendente. Y lo guardo como línea alcista principal. O sea, digo, venga, guardar plantilla como línea alcista principal. Venga. Y le digo guardar. Ya está guardado. Ya lo tengo aquí, línea alcista principal. Y ahora voy a dibujar, pues por ejemplo, quiero que eh, la línea descendente, una línea descendente... ¿Vale? Eh, hago doble clic, me voy al texto y le digo eh, línea bajista eh, principal. Al ser eh, línea bajista principal, veis cómo me lo está dibujando en la parte de abajo. Quiero que me lo dibuje en la parte de arriba para que no me toque las, las eh, velas. ¿Vale? Y además quiero que sea eh, de color rojo porque es bajista. ¿Vale? le digo aceptar, bueno, pues ya está. Eh, ahora le puedo le, la puedo guardar, me vengo aquí y le digo guardar plantilla, de dibujo como y pongo línea bajista ah, bajista principal tacata, guardar, y ya lo tengo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta línea alcista principal, si yo la selecciono eh, y ahora le digo que quiero que sea. Una línea descendente, por ejemplo, pues hace línea descendente. Eh, ahora le puedo decir que sea una línea bajista principal, pues es, se convierte en línea bajista principal. No importa, vale. Aunque yo la haya dibujado en un formato, en cuanto yo le dé a la plantilla, él va a cambiar eh, su, su formato. Vale, la plantilla en la que yo la haya configurado. Eh, esto es en general esto todo funciona así en, en, lo, en las líneas que podemos dibujar creo que es bastante interesante tener plantillas creo que es algo muy muy útil y bueno pues aquí tenéis varios ejemplos eh, y luego la tercera vale tenemos por un lado las indicadores hemos visto ahora las de dibujo vamos a ver ahora las de gráficos veis que aquí pone sin nombre pues yo pincho y tengo un montón pero le voy debo decir guardar ahora mm y renombrar, normalmente como, normalmente como se guarda automáticamente te pone sin nombre pero ya le voy a decir renombrar y le voy a llamar eh, Keno2022 para <ríe> 2022 ¿vale? guardar y ya lo tengo guardado, veis que aquí ya me pone Keno2022 y fijaros lo que tengo vale estoy en stamp donde sea vamos a suponer que somos varios dentro de un grupo y yo tengo mi nombre tengo mi nombre también aquí de indicadores y bueno pues aquí generalmente también si sois varios eh, vais a tener las plantillas que, que, que vayáis creando las que os gusten y cada uno pues, las podrá usar o no o bueno pues si llegáis a un consenso para que sean de una forma u otra para que os gusten a todos cuanto más sencillos sean las cosas cuanto más simplifiquéis mejor eh, a pesar de que veis muchas veces los gráficos por ejemplo los míos llenos de líneas llenos de cosas eh, yo aconsejo simplificar vale eh, yo los entiendo, yo sé por qué los tengo. Hay muchas líneas que son muy antiguas y siguen ahí. Eh, no hay que quitarlas, que luego funcionan. ¡Ojo, eh. Bien, eso es lo que dice que de vez en cuando pues, no coja limpio un gráfico y a jugar. Entonces, ya tengo aquí Keno 2022, pero eh, puedo decirle cargar diseño de gráfico. Y de todos los que tengo, que veis que tengo muchos sin nombre, puedo decir, eh, vamos a cambiar, vamos a cargar el Keno. no ¿Vale? Y me carga el Keno aquí con el DREP que lo estuvimos viendo ayer. ¿Vale? Y aquí me está cargando. Yo sigo teniendo en otra ventana, ¿vale? El Keno 2022. Pero eh, ahora vamos a suponer que desde aquí yo quiero cargar el Keno 2022. Pues bueno, me vuelvo a decir a cargar diseño de gráfico. Keno 2022. ¡Pum! Y aquí lo tengo. ¿Veis? Me lo vuelve a cargar tal y como yo lo he dejado donde yo lo he dejado. Entonces, de esta forma, no me meto en los gráficos de otros. No importa que yo cambie a cualquier, a cualquier eh, otro valor. ¿Vale? Me puedo venir, por ejemplo, a la dominancia de Bitcoin. ¿Veis que yo sigo dentro de que no 2022? Y si yo le hago, por ejemplo, digo, venga, voy a dibujarle aquí una línea de tendencia. Tacatas. ¿Vale? Al. Al Market Cap. ¿Vale? de la dominancia de Bitcoin, pues tendrá que venir aquí, tendrá que venir aquí, Uy. Eh, yo sigo entre que no ha 22, 22, pero yo le doy aquí, clac, y veis, me lo graba, y ya me da una, un simbolito de OK en la nube, y ya quiere decir que está grabado, ya puedo pasar otra vez a donde estaba, yo creo que estaba aquí en Bitstamp, ¿no? Sí, veis, aquí está guardado, y me vengo aquí, y está guardado, y me puedo cambiar otra vez y decirme, dentro de las plantillas me quiero... Incluso, mira, lo voy a cerrar. Voy a abandonar esta página. Voy a, a abandonar esta otra también, que he tenido aquí Keno 2022. Las cierro completamente. Y desde esta la voy a cerrar, porque también me la he cargado. vale Desde esta, por ejemplo, de Ethereum, que es un sin nombre. Digo, voy a cargar diseño de gráfico Keno 2022. ¡Pum! ¿Y qué es lo que me carga? Pues, como yo lo he dejado en el Market Cap. Con este dibujito, y además, si me voy a donde estaba en Bitcoin en Bitstamp, tengo el dibujo tal y como yo lo tenía. ¿vale? No tengo que, eh, que cargarme ni el dibujo de nadie si estáis en grupos o eh, pues lo tengo perfectamente guardado y sé lo que es cada cosa. Si yo, por ejemplo, en vez de que no 2022, aquí cargo el diseño y digo, eh, por ejemplo, plan B. Fijaros eh, que me puede cargar, ¿veis? Lo que estuvimos viendo el otro día en los, los vídeos de las ATH y demás. Pues ahí está, ¿vale? O sea que eh, podéis guardarlo todo perfectamente, no os va a afectar en nada. Sin embargo, si me voy a la dominancia, ¿vale? Por ejemplo en este caso, esto es Bitstamp, exactamente igual, me voy a la dominancia de Bitcoin y no, no, no tiene nada de lo que yo le he cargado en el otro gráfico. ¿Vale? Esto es otra cosa completamente distinta... ...que tiene ya mucho tiempo... ...veis la zona de soporte que le tengo marcado aquí Bitcoin... ...la zona de resistencia... ...y bueno pues eh, ahí vamos... ...estamos en tres medias... ...fíjate que este no lo actualizo desde... Pues, seguramente desde más o menos esta zona... ...bueno hice esta zona de soporte pues, por aquí... ...desde enero... Eh, ...es así de sencillo... ...o sea no tiene más... ...si yo ahora me vuelvo a ir y le vuelvo a decir... ...cargar diseño de gráfico y cargo el Keno 2022 pues tendré otra vez mi gráfico del Market Cap, tal y como lo había puesto. Si me bajo aquí a, aquí a Bitstamp, tengo eh, ¿veis? zona de existencia de soporte que, que yo tenía marcada. Eh, puedo irme y cargar aquí el que no, por ejemplo, y me carga unos indicadores. Y da igual porque me puedo venir también aquí a las plantillas de indicadores y decir el hold y que me cargue los de hold que tenía cargados perfectamente ...puedo decirle que me venga aquí... ...y que me cargue el de trading... ...y me carga el de trading y scalping... ...perfectamente, ¿vale? Y a partir de ahí, paz y después gloria. Es decir, tenemos un montón de opciones... ...un montón de cosas para nosotros... Eh, eh, ...poder trabajar... ...trabajar de una forma rápida... ...de una forma sencilla... ...de no volvernos locos... Eh, ...si yo tiro... Eh, ...las herramientas... ...estas, las que se aparecen en esta barra... ...son las que tengáis aquí marcadas como favoritos con la estrellita, ¿vale? Si os gusta alguna, le deis a la estrellita y os va apareciendo aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero eh, la flecha. Pues la flecha si yo le doy, ¿veis? Como me acaba de aparecer aquí. Y si yo lo quito, ¡pum! Me desaparece. O sea, aquí tengo las herramientas que utilizo principalmente. Eh, ya está, no tiene más. Entonces, si yo tiro mi rayito, tiro mi rayito aquí en este... A ver, que... Ah, tengo que actualizar. Si no, no me deja. Venga, actualizamos. Venga, vale que dice abandonar página, no la abandona, lo único que hace es actualizarla, que como le he vuelto un poquito loco, ¿vale? Eh, ahora sí, está, sí están la, los, las, las, los rayitos aquí, en realidad sí los había dibujado, pero es un poco cabroncete, ¿vale? ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, era este el que yo quería dibujar, pero bueno, eh, tú tiras, vamos a borrarlo. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio, es decir, yo me vengo a la zona de resistencia, lo tiro, me vengo, digo que es una resistencia y aquí paz y después gloria. ¿Vale? Y mi resistencia, al ser en rayitos, por eso me gusta hacerlo así, pues siempre puedo. Me va a seguir, me van a perseguir. ¿vale? Eh, por otra parte, si lo hago también, y lo, lo suelo hacer bastante, con líneas de tendencia. Puedo dibujar eh, canales con las líneas de tendencia. Ojo, ¿eh? ¿Vale? Esto es importante, porque a veces que bueno pues son bastante más cómodas. Eh, depende un poco de cómo estéis acostumbrados a, a trabajar. ¿Veis esta línea de tendencia? ¿Por qué me la está marcando así? Porque la última vez que yo he utilizado una plantilla, he utilizado la de tendencia acelerada. Pero si le digo, por ejemplo, una línea alcista principal, ya me la marca en verde. con Y si yo la borro y ahora vuelvo a tirar una línea, me marca la verde. ¿Vale? Es un poquito el juego que tiene TradingView. Pero muchas veces marcar, marcar canales, aunque sean horizontales, es más cómodo marcarlos porque tiene una cierta inclinación pequeñita y bueno, pues veis un poquito la cosa. En fin, esto era lo que os quería enseñar hoy. Espero que os sea de mucha utilidad, que podáis eh, darle caña. Guardo aquí el Keno 2022, esa plantilla. Y que pues, recordar que es, ver dónde estáis en... en cuando yo abro un, un, un gráfico, lo primero que hago es ver en qué gráfico de ellos estoy, en qué gráfico estoy, importantísimo que estar en mi gráfico en el que yo quiero trabajar, eh, estar con el patrón que yo quiero de, de indicadores y ya está. Porque las plantillas las vas a tener siempre. Estés donde estés, las, las vas a tener siempre. Una vez que las creas, las vas a tener en cualquier gráfico. Entonces, eh, bueno, pues creo que, que esto es súper útil, eh, utilizarlo como buenamente. Por ahí es que tener buen fin de semana como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.